Con sabor sonidero, aquí están, están, están los demonios de Puebla, y ahora querés bailar el con la. Para el embajador de la Cumbia, el Kiko y Eric Eso sí, sí. vale gana la familia, la familia. Ingeniero, ingeniero, Rosa agüero, Rosa agüero en Los Ángeles, California, California, California